Muy buenas. En el último vídeo estuvimos hablando de cómo crear la entidad. Vamos a continuar ahora con la siguiente capa, que sería la capa del repositorio. En este vídeo veremos cómo crear el repositorio y la capa de servicio. Si miramos la documentación, vemos que eh, cuando se define la, el repositorio, el siguiente elemento que viene, perdón, la entidad, el siguiente elemento que viene es el, el repositorio. ¿Y qué son? Son las interfaces que utilizamos para definir cómo vamos a accederse a los datos de nuestra base de datos. Entonces, lo que vamos a encontrar es que eh, vamos a poder definir de una forma muy sencilla eh, cómo acceder a los distintos atributos y distintas combinaciones. La etiqueta para utilizar será la de arroba repository para indicar. Esa interfaz va a heredar de JPA repository, que hereda a su vez de Cloud Repository y de, y de repository. Y esto que es lo que tiene, bueno, siempre tenía la documentación para poder completar, pues por defecto nos genera una serie de métodos muy interesantes como por ejemplo el find by ID, es decir, sin necesidad de hacer nada, nada más que eh, querer de la interfaz de, como hemos dicho, de JPA repository, ya podemos eh, hacer búsquedas por un identificador. Podemos hacer con el find all, por ejemplo, decir que nos dé todos los elementos que haya en una, en una tabla o asociados a una entidad, si lo vemos en la parte de Java y además vamos a poder definir unos métodos de consulta muy interesantes poniendo find by y el nombre de uno de los eh, de las columnas de nuestra tabla vamos a poder hacer consultas de todo tipo de hecho, no solamente poniendo la consulta por el, por el atributo, sino que encima podemos hacer combinaciones, como vemos en esta tabla. Podemos hacer combinaciones con el and, por ejemplo. Búscame todo, por suponiendo que tuviéramos un campo last name y first name, me voy a buscar todos los que coincidan, el apellido y el nombre, con los que se pasen como parámetros. Y en la columna de la derecha tenemos el equivalente al, al SQL con la parte de completar de, de SQL. Y vemos que podemos eh, hacer de todo con el like, not like, isloop, null, after. Es decir, podemos hacer muchas combinaciones. Bueno, vamos a empezar poco a poco. Entonces, vamos a empezar creándonos nuestra eh, dentro del, del paquete que hayamos definido en el inicio del repositorio. Vamos a crearnos una interfaz. Creamos nueva interfaz y le vamos a llamar. Como vas a asociarla con el alumno, vamos a llamarla alumno repo. Y vamos a añadirlo y va a heredar de JPA repository, como os había adelantado. Entonces esto va a tener ahora dos atributos. Un primer atributo que es el tipo, es decir, cuál es el, la entidad con la que vamos a trabajar. Vamos a verlo ahora, ese sería el Nat. Entonces, en la tenemos que poner la entidad con la que queremos que trabaje este repositorio. Vamos a ponerle la entidad alumno. En el segundo campo, en el ID, tenemos que ponerle el tipo de la clave primaria. Como la clave primaria la hemos definido como int dentro de alumno, con int id, entonces, pues aquí lo definimos como int, que es decir, el objeto asociado a int. Entonces, eh, decimos que importe alumno para que no nos dé fallo, ya con esto tendríamos listo el repositorio y tendríamos acceso a las funciones básicas. Vamos a añadirle solamente una que sería eh, para que podamos acceder al nombre. Entonces vamos a decirle un find by nombre y fijaros que simplemente con esto no hay que implementar nada más. Ya el sistema nos va a generar la consulta que sería equivalente a hacer una consulta en la tabla buscando un nombre que coincida con ese string. Entonces eh, fijaros que es fácil. Y qué interesante es el trabajo este con los repositorios. Como me gusta que tengáis muy claro de dónde salen las cosas, vamos a ver en la documentación. Vamos a buscar eh, JPA Repository para ver más información sobre, sobre esa interfaz y sobre lo que nos permite. Entonces pues aquí tenemos JPA repository. Ah, pues podemos analizar los métodos que ya vienen por defecto. Como decía antes, tenemos el FindAll, tenemos el el getById, el getWAM, una serie de operaciones sin nada, simplemente utilizando esa interfaz. Pues ahí podemos añadir todo lo que quisiéramos con las opciones que hemos visto antes. Vamos entonces ahora a dar el siguiente paso que es crear la capa de servicio. Y nos vamos a ir dentro de nuestro proyecto con la opción nuevo y también es una interfaz muy importante el primer elemento es la capa de servicio se define como interfaz y luego tendremos la implementación, que eso sí será una clase. Entonces vamos a, dentro del paquete de prueba servicio, service, vamos a crear el nombre y vamos a, siguiendo la misma nomenclatura, alumno, service, para indicar que estamos creando el servicio para nuestro alumno. Y pulsamos eh, terminar para que se cree. En principio esta no hereda de nadie eh, y vamos a ir completándola. En el servicio... Vamos a indicarle los métodos que vamos a querer publicar hacia el controlador. Ahora después veremos con detalle. Pero entonces, ¿qué queremos hacer con el alumno? Pues con el alumno vamos a poder querer insertar un alumno. Sería nuestro primer método. Aquí estamos en una interfaz, solamente hacemos la definición. Queremos insertar un alumno en el que me pasen el nombre y la fecha. ¿Qué más queremos hacer? Bueno, arreglamos el tema de alumno. Vamos a querer eh, igual con public, ver un listado de todos los alumnos. Entonces vamos a crearnos otro método que será el listado de alumnos. Sin más restricciones, todos los alumnos. Vamos a... Bueno, importamos lista también, dejaba útil. Vamos a eh, continuar pues haciendo consultas. Por ejemplo, quiero que me devuelva un alumno. o hacer un método obtener alumno al que yo le pase. Por ejemplo, un identificador, un ID, y eh, también quiero tener otro para poder preguntarle, por ejemplo, por el nombre. Entonces, eh, dos métodos con el mismo, el mismo nombre, obtener alumno, en uno le paso el identificador y en otro le paso el nombre y quiero que me devuelva el alumno eh, si existe. Bueno, pues esto sería lo que nosotros, arreglamos y fecha, sería lo que nosotros queremos como interfaz, lo que queremos publicar para el controlador. Bueno, pues entonces, teniendo esto, el siguiente paso va a ser definir la implementación de esta interfaz. Y eso lo vamos a hacer dentro del paquete eh, prueba-servicio.implementación. Entonces, empezamos de nuevo, botón derecho sobre el paquete, nueva clase, esto sí será una clase, y a la clase vamos a llamarle, siguiendo la misma no, implementación, alumno servicio impl, Para indicar que... La implementación del servicio del alumno y que queremos, pues que implemente la interfaz de alumno service. Entonces, vamos a añadirlo y escribimos alumno service. Ahí nos aparece para que se implemente la interfaz. La seleccionamos y ok. Correcto. Entonces, pulsamos terminar y ya tenemos que nos aparecen, pues con la, los métodos. Por defecto, vacío eh, la implementación. Bueno, pues entonces vamos a completarlo. Vaya a ver que es muy fácil, eh, gracias a la implementación de JPA eh, y lo que hemos hecho en el repositorio, pues vamos a ver que es muy fácil de implementarlo. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos acceso al repositorio. Y el repositorio vamos a hacer con alumno repo, alumno y alumno repo. Y aquí viene un elemento... Importante, es decir, nosotros no vamos a crear una clase, sino que el, la, los objetos los crea el propio entorno, el propio Spring cuando se está iniciando la aplicación. Entonces, para eso se pone la etiqueta Autowire. Autowire se pone para que eh, no tenga yo que crear un alumno repo, sino que directamente coja el alumno repo que haya creado, es decir, el repositorio sobre alumno que haya creado el, el entorno cuando se inicia. Eso es muy importante. Aquí tenéis, para que quede claro cómo funciona. La anotación de Autowire en la documentación de, de Spring, que recomiendo que la miréis con tranquilidad. Y bueno, si vemos ahí está todo con detalle. Lo único que nos dice que para los atributos tenemos que tener cuidado que no sea público, ¿vale? Para que en nuestro caso se cumpla, porque hemos dicho que alumno repo es privado. Por lo tanto, ya tendríamos a, acceso al repositorio simplemente con poner esa etiqueta de Autowire. Bueno, pues vamos a seguir con la magia. Vamos a ver, insertar alumno. Es decir, a mí me pasan como parámetro un nombre y una fecha, y yo quiero insertar en la base de datos un nuevo registro con los datos de ese alumno. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a crear una entidad donde voy a asignarle esos valores, es decir, alumno a L igual a new alumno, y voy a pasarle los parámetros, eh, bueno, con el, los métodos set. Fijaros que set nombre no lo hemos hecho nunca, sino que lo poníamos con el arroba setter y arroba getter y automáticamente eh, se construyó. Y lo mismo con la fecha, al punto set fecha y le pasamos el, el. Ver, Lo normal es que se escriba o todo en inglés o todo en español. Yo he puesto el set nombre, set fecha, he puesto para que distingáis a veces qué es lo que estamos haciendo y, y qué es lo que viene con el entorno. Lo ideal es que si trabajáis en inglés, se haga todo en inglés. Bueno, ¿y entonces qué devolvemos? Pues devolvemos el alumno a repo y aquí está la magia. Punto .6 y a Es decir, le estamos diciendo al repositorio que guarde este alumno. Y es tan sencillo como eso, es pasarle al repositorio un, un objeto de tipo alumno. Entonces me va a crear la entidad y me va a guardar en la base de datos el alumno. ¿Y con el listado de alumnos, cómo será? Pues bueno, ya habíamos visto un poco cómo era el método. Había un método que me devolvía dentro de JPA repository. Si lo miramos, había un método que se llamaba eh, findAll, que me devolvía una lista de, de todos los alumnos, y con el getByID, es estos son los que vamos a utilizar ahora. Estos son los que heredan de Club Repository, veis ahí aparece el save, donde podríamos revisar si, si quisiera ir, es decir, eh, Club Repository hereda de repository y JPA hereda de Club Repository. Y tenemos el set que lo que hace es que guarda una entidad. Es decir, tenéis toda la documentación para eh, complementar pues, todo lo que necesitéis. Sé que soy muy pesado con eso, pero creo que es crítico siempre que trabaja con cualquier lenguaje dominar la documentación. Entonces, en el listado de alumnos, vamos a devolver un alumno repo, es decir, quien tiene toda esa información en ese repositorio. Y vemos que ahí no aparece todo, aparece el find all. Entonces, nos va a devolver la lista de alumnos. Ya solo nos queda por implementar el obtener alumno pasándole una, un identificador y pasando el nombre. Pues igual con alunoreport.get, eh, perdón, findById ID, que viene por defecto, y le pasamos el identificador directamente he eh, creado la, la operación, el alumno. Lo seleccionamos y le pasamos el identificador. Pero hay que darse cuenta que el findById lo que devuelve no es un alumno, sino devuelve un opcional. Por lo tanto, el opcional tendrá que, si queremos que se devuelva un alumno, como podéis ver, tenemos que, si el elemento está, no devuelve el valor, o else, es decir, si no está, eso es un método de opcional, que me devuelva nulo. Por lo tanto, ya sí que estamos devolviendo un objeto de, de tipo alumno. Es decir, si el objeto con el... si no devuelve nulo. Bueno y por último vamos a ver lo mismo con nombre, es decir el, el find by ID viene por defecto, pero fijaros que en nombre lo único que hemos hecho ha sido eh, indicar dentro del repositorio que queríamos obtener el find. Entonces eh, vemos que mágicamente ha aparecido aquí aluno.repo.find by nombre. Igual devuelve vuelve una opción al aluno, por lo tanto tenemos que hacer lo mismo. Le pasamos el nombre como parámetro tendremos que eh, hacer la misma operación que hemos hecho con el, con el ID es decir, pues que si el nombre existe que lo devuelva y si no que me devuelvan uno. Y con esto pues ya tendremos listo nuestro, nuestro servicio. Y lo que veremos en la sesión será la parte del de controlador. Que el controlador ya es el que está hacia afuera, el que ya se conecta con el, con el exterior. Bueno, pues espero que, que os el curso y apuntaros, compartirlo, darle a me gusta, lo que queráis. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.